Hello chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Elmerjitos Y vengo a hablarles sobre ¿Qué pasaría si el hombre estuviera en el lugar de la mujer? Fuera como las mujeres Como siempre me gusta dar respuestas Innecesarias a dudas Que nadie tiene, porque me gusta Soy el rey ¿Popo? Mi mente es ¿Popo? Y no de papá Por eso no ¡Pum, pum! Así que quédate para llegar a una conclusión de cómo seríamos los hombres si fuéramos mujeres Empezando con una aclaración de que tendría que ser que el hombre pasase por los procesos de las mujeres Sintiera cosas de mujeres, pensara cosas de mujeres En pocas palabras, fuera una mujer, compito, así de fácil Aquí no se cuenta apariencia, no es que el hombre se ve como una mujer, es el hombre físicamente Y empezamos por la rojalá la... Enemiga pública de las mujeres. La cagapalus, la mata pasión. Sí, sí, esa es la menstruación. ¿Te imaginas un hombre con menstruación? Literalmente nuestro amigo sería un churro choreando refresco piñata de melón. ¿Cómo ¡Como que es raro! Sí, en las mujeres es raro, en los hombres más raro todavía. Lo peor que se llevaría el hombre de la mujer no es la menstruación, no es eso. Lo peor es llegar a verse realmente femenino, porque aunque tú no lo creas, hay hombres que son femeninos. Por ejemplo yo, un hombre normal no tiene estas nariguitas señores. Esto es una bendición de la naturaleza para un cuerpo que no lo necesita. Viendo una pila de pestillos, una pila De candados, una pila de llaveros por ahí Que son mujeres por su Parte reproductora, pero Literalmente están armadas con Piezas desechables de otras mujeres Yo amo a las mujeres, quiero a las mujeres Las valoro, las valoro como Ricas, y difícil de mirar Y ya que estamos hablando de cambiar Los roles en el juego De la sexualidad, ¿qué pasaría Si el hombre deseara a la mujer como la mujer Normalmente desearía al hombre Sería muy raro pero raro de cojones. Realmente el hombre está hecho para ser hombre. Ser un hombre mayor, pecho, peludo. Y el que se afeite como yo. Hombre con complejos. Metrosexuales. Eso de que estamos a un metro de ser gay es una total aberración a la literatura. Estamos a centímetros. Algo aproximado. El pito en chino. Hablar de este tema es más fácil de lo que mucha gente cree. Ya el hombre hace cosas de mujer. ¡Hombres que se maquillan! Si tuvieras la cara con más guache que Centro Habano, lo entendería, pero no es así. Me visité una salamandra. Eso para que no digan que no tengo amigos. O sea, también te imaginas fajarte como una mujer alarte los pelos. ¿Los cargos que se hacen? ¿Se alan los chicos como el cobarde? No entiendo. ¿Pueden llegar a ver esto? Yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Aguántate! Esto yo me lo gané concursando en un concurso de baile en un bar. Típico te compites supuestamente para ganarte una botella o una caja de cerveza y terminas regalándote un hilo. Yo lo conservo para recordar mis hazañas. No lo pienso soltar ni regalárselo a nadie. Además me lo probé y me queda espectacular así que no lo puedo dejar. Él. Me queda muy sexy, ¿verdad? la otra cosa que me interesa hablar es cuando el hombre va a ir al baño a hacer sus necesidades más extremas. Les hablaré muy claro, al hombre no le gusta sentarse cada vez que sale un amiguito carmelito sobre para abajo. Y ese mm. no salpica los huevitos de cubonís. Ustedes no tienen problemas con eso, pero es que es incómodo. chico. y eso es el video de hoy en general. Quiero que compartan su opinión en los comentarios, ¿Cómo te verías tú. Si fueras mujer. Y en todo caso, si el video tiene una buena aceptación. Haré el video de cómo las mujeres fueran hombres. Fueran muy atractivas. Nos vemos en la otra. Yo soy el Marquitos. Los quiero. El you pipi, baby. El you pippi. Un beso bien rico y... Bye.